En los últimos días, en San Francisco de Macorís, el incremento de los asaltos es evidente. Ciudadanos han denunciado la inseguridad que impera en este municipio. Aproximadamente a las 12 del mediodía del martes, dos desconocidos, a bordo de una motocicleta marca CG, se presentaron al sector La Altagracia, específicamente a dos colmados, donde lograron sustraer mercancía y dinero en efectivo. Las imágenes fueron captadas por cámaras de vigilancia, donde se aprecia cómo los desaprensivos con pistola en mano penetran a los negocios ubicados en la misma calle, golpean al propietario y toman como a una clienta. Le obligan a buscar el dinero. Huyeron del lugar sin mediar palabras. Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles. Bueno, aquí corriendo los delincuentes, vinieron en un CG blanco. Luego se entraron en el negocio de lado primero, duraron un par de minutos, no se sabía si era comprando o negociando que estaban. Luego salen de ahí, se entran aquí, yo me suman la pistola, yo tengo armado ahí arreglando los papeles. Luego hay una muchacha comprando, la agarran en la cañona, entran para acá gente, llevan un pan y paiten y el patrón mío, el dueño. Luego los pagan en le cogen el dinero de aquí, lo entran adentro, allí están lo que habían allí, los llevan todo el dinero. Más o menos no sé decir, pero se llevan de 40 para allá. Ayer llegaron unos tipos aquí, unos delincuentes, y metieron a la casa, estaban una hija del esposo mío. Llegó aquí y me agarró a mí por la mano y se metió aquí acomodado. Y se llevó un ron, se llevó dinero, se llevó un teléfono. Y no amenazó, no apuntó la, una pistola. Y salió como nada, ya tú sabes, uno aquí sin poder moverse para aparte, parte. Porque si uno se movía y ese tipo andaba de una forma que era a, a, a acabar con uno que estaba. ¿Logró usted identificarlo? No, mi amor, no sé quién somos. De manera que hacen un llamado a la Policía Nacional para el incremento del patrullaje policial en esta zona. Para NTN, reportó Giovanni Paulino.